El hombre que está destinado para ti tiene estas siete cualidades. Cuando tú te enamoras de una persona, cuando tú te enamoras de un hombre, recurrentemente lo haces por el sentimiento. Y la emoción que él te hace sentir, cuando tú estás a su lado, todo el mundo cambia. El espacio es diferente, el tiempo se detiene, los colores son más vivos. Literalmente sientes una apreciación de la realidad más bella, te sientes conectada con una parte que no conocías. Cuando estás con el hombre destinado para ti, todo, todo es diferente, todo cambia. La esperanza sobre el amor es nueva, se renuevan tus ganas, estás con más energía y finalmente estás más plena. Cuando estás con el hombre indicado, todo tu mundo se pone de cabeza. Y cuando creíste que nadie, nadie te podía dar esperanza, aparece esa persona que al final cambia tu perspectiva de todo. Te demuestra que el amor sí existe. Sin embargo, cuando estás con ese hombre, también tienes que considerar de forma racional ciertas cosas y tienes que fijarte de que él cuente con ciertas cualidades que son necesarias, como requisitos para el puesto. Digámoslo de esa manera. Imagina por un momento que vas a a contratar a alguien para que te haga algún trabajo de reparación en tu casa. Lo primero que tú quieres saber de esa persona es si está capacitada para tomar el trabajo y si puede hacer el trabajo que tú quieres que haga. Y lo mismo pasa con esto. Tú tienes que tener una serie de requisitos indispensables que debes buscar en el hombre que está indicado para ti. Estas cosas, estos rasgos, estos requisitos lo vamos a llamar cualidades el hombre que está destinado para ti está dotado de estas cualidades y es necesario que las tenga porque si no las tiene vas a pasar mucho mucho dolor a su par y antes de empezar quiero pedirte que una vez que has terminado de ver este video de cabo a rabo me dejes el emoji de un gatito en los comentarios y lo que es más te suscribas a esta gran comunidad llamada abilifers dicho lo anterior empecemos Tal como te lo venía diciendo al inicio de este video, es importante que tú tengas a bien en cuenta que un hombre que está destinado para ti debe contar con ciertas cualidades, debe contar con ciertos rasgos de personalidad que lo hacen apto para poder sostener un matrimonio, un noviazgo, una relación de largo, mediano o corto plazo. ¿Por qué? Porque sencillamente buscamos la funcionalidad y buscamos la Que este hombre esté cualificado para tener contigo una relación y por lo tanto tienes que prestarle atención a esta primera cualidad. Esta primera cualidad de la que te voy a hablar es un poquito delicada y un tanto políticamente incorrecta porque estamos viviendo en la era en que la mujer debe sostenerse a sí misma y no debe depender de nadie. Pero sin embargo esta cualidad es muy importante en el hombre con el cual te vas a emparentar. Y ya te explicaré por qué. Porque si tú ignoras esta cualidad, al final vas a atraer a un hombre mantenido que te va a estar sacando dinero todo el tiempo. Así, presta atención. 1. Es solvente y trabajador. Una de las cualidades más importantes que tú debes encontrar en un hombre es que sea solvente y trabajador. Parece un poco... Contraintuitivo o es, parece algo que no es muy bien decirlo, pero sí que es cierto que cuando tú vas a buscar a una pareja debes fijarte que él tenga un porvenir, tenga un trabajo y tenga con qué sostenerse y con qué sostenerte, porque llegado a un punto, llegado a un punto dado, cuando van a tener hijos, tú no vas a poder integrarte fácilmente a la vida laboral tan sencillo como cuando no tienes hijos. Cuando tú tienes hijos vas a depender de que él realmente sea una persona responsable para con los cuidados de la casa. Si tú sales con una persona que está totalmente desempleada o que no tiene un porvenir o que es muy irresponsable o que no tiene realmente aspiraciones económicas, vas a pasarla muy mal porque todo el tiempo vas a tener que responder tú por los gastos de la casa. Por lo tanto, tienes que ser una mujer muy inteligente y fijarte en ese aspecto. No se trata de ver qué carro maneja, no se trata de ver si tiene buena casa, si tiene buen, buenas posesiones, no. Se trata de ver que sea un hombre solvente y trabajador, que sea alguien que trabaja por aquello que quiere lamentablemente muchas mujeres por tratar de no parecer interesadas dejan de lado esto o ignoran este aspecto cuando realmente es importante porque al final de cuentas no se vive solo de amor también se vive de trabajo se vive también de poder pagar las facturas se vive también de poder pagar el agua la luz el cable el internet si estás con un hombre que es insolvente que es incapaz de pagar estos servicios al final tú vas a estar cargada con estos gastos y lo que es peor no solo vas a tener que mantener a tus hijos, sino también mantenerlo a él y pagar por esas cosas que él hace mal. Número 2. Es responsable. Un hombre que realmente te conviene y que está destinado para ti tiene que tener esta cualidad sí o sí y es que debe ser responsable. Un hombre comprometido con la relación o un hombre que está ahí para la relación. De poco te sirve estar con una persona que tiene la cualidad número uno si es un trabajo alcohólico. Si es una persona que prefiere antes bien pasarse muchas horas de oficina antes que estar contigo. Un hombre responsable será responsable para contigo. Será responsable en tanto que va a cumplir su rol como amante, como amigo y como esposo. O como novio, por supuesto. Así va a ocuparse de los hijos, de la crianza de los mismos. Y lo que es más, siempre, siempre va a ponderar a su familia por encima de cualquier otra cosa. Un hombre responsable es equilibrado también. Número 3. Es honesto. Es un hombre que dice las cosas que siente y las dice de forma clara sin ocultártelas. Cuando un hombre es deshonesto o no te dice las cosas con transparencia, vas a pasarla muy mal. Porque cuando te des cuenta, él te va a... A revelar, si es que te lo revela, si es que te lo dice, cuando te des cuenta, él te estará ocultando una segunda familia. Te va, a estar te va a estar ocultando otra pareja. Y cuando tú te des cuenta, tú eres la segunda mujer con la que él sale simultáneamente. Así que presta atención a la honestidad y la integridad de un hombre. Número 4. Sabe dejar el pasado atrás. El hombre que es inteligente y que es capaz de poder plasmarse en una relación es aquel que sabe dejar el pasado atrás y no está extrañando a una expareja, no está eh, teniendo o albergando emociones de antaño por una exnovia de la secundaria de la universidad. Es una persona, es un hombre que finalmente dijo de aquí para acá se murió cualquier deseo que yo sentía por esta ex mujer y de aquí para acá lo único que importa es la mujer con la que estoy actualmente un hombre tiene esa cualidad de separar el pasado del presente y de no mezclarlo número 5 esta cualidad más que cualidad es un comportamiento y es que te presume un hombre que realmente está indicado para ti es aquel que te presume es aquel que de alguna manera de alguna manera te presenta ante el mundo como su mujer como su pareja como su novia el hombre que no tiene esta cualidad, el hombre que carece de esta capacidad de poder presumirte, es un hombre que te esconde, es un hombre que de alguna manera esconde una vida detrás, que tiene una agenda aparte, que tiene una agenda escondida y por lo tanto tal vez tenga otra familia. Con otra mujer, tal vez tenga hijos regados con otras mujeres y no te lo quiera hacer saber. El hombre que realmente está indicado para ti, que está destinado para ti, tiene que ser uno que no tenga pena ni miedo de presumirte ante el mundo. Es alguien que realmente te va a amar, te va a querer y te va a respetar tanto en público como en privado. Número 6. Es paternal y protector. Lamentablemente el paternalismo y la protección muchas veces en esta nueva era, pues ha sido muy... Cuestionado porque se asocia a un hombre patriarcal y totalmente dominante. Cuando realmente la, el aspecto paternal y protector es importante porque tienes la garantía de que en la relación nunca te va a hacer falta nada. De nuevo y como digo, no se vive solo de amor, también se vive de una persona responsable que pueda proveerle a su familia, a su pareja o que en última instancia sea capaz de poder financiar una relación. Porque ¿de qué te sirve? Estar con un hombre con el que tú quieras conocer el mundo, pero al final el pobre chico no trabaja y no tiene ningún, ninguna fuente de ingresos. Y al final o te toca a ti pagar eso, ese viaje por los dos o tener que viajar sola, sin él. Es muy duro porque al final en el viaje vas a conocer a otro hombre y sencillamente con él vas a tener que terminar sí o sí. Así que procura que este hombre con el que sales sea alguien responsable, protector y sea muy paternal para poder cuidar de la familia o cuidar, por supuesto, de ti o cuidar realmente de la relación. Al final es una cualidad muy indispensable que lo debe tener. Número 7. Es fiero y defiende lo que ama. Muchos hombres hoy día se han vuelto un poco blandengues, se han vuelto muy blandos. Finalmente son incapaces de poder defender sus relaciones y ceden tristemente a las presiones de otras personas con lo cual se vuelven casi que marionetas ¿Por qué? porque no pueden defender sus relaciones y mucho menos los intereses de sus familias cuando estás con un hombre así es mejor decirle no gracias no lo quiero este hombre debe ser capaz de defender los intereses de la familia los tuyos y de los de la, pa y de, y de, y los de la pareja en conjunto Así siempre fíjate en esta cualidad. Espero que este video te haya gustado y lo hayas visto hasta este punto. Y por supuesto me hayas dejado tu emoji en los comentarios. Comparte este video con la gente que tú crees que lo necesitan. Suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para que recibas más de estos videos. Este fue tu amigo Marco y te dejo con otros videos que he hecho para ti. Un abrazo.